Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y el otro día andaba acá en stream en Twitch y me puse a volar el Pelican porque ya es parte de la nueva ruta de Speedrun y varios me estuvieron preguntando cómo se hace. Y pues nada, vamos a grabar un video de cómo puedes manejar un Pelican en la campaña completamente sin mods. Este truco, al igual que todos los que hay en Halo Infinite, es bastante, bastante sencillo. Primero que nada, necesitas estar en una BOA ya debes de haberla capturado, una BOA, un FOB, como le quieras llamar y ya que es tuyo puedes llamar un pelican entonces vas a acceder a la terminal y te vas a salir inmediatamente después vas a pedir ahora sí un vehículo no importa cuál sea lo que quieres es que baje el pelican y lo que vas a hacer es treparte de alguna manera al pelican simplemente tienes que estar a la altura del, del piloto te trepas y ya que te dan el punto de control te vas a salir le vas a dar en terminar partida es importante que tenga un punto de control en los primeros 5 segundos cuando te trepas al pelican después de eso ya no va a funcionar ok. Entonces, ya que estamos en el menú, le vamos a dar a continuar partida. Y en lo que cargamos, te recuerdo que pues ahí andamos en Twitch. Si quieres ver cómo hago todos esos trucos o tienes dudas acá más importantes, déjalas ahí en el chat cuando estemos en vivo. O en los comentarios aquí, si te gustaría aprender algún truco que hayas visto o que me hayas visto hacer, igual, ¿no? Entonces, ya que cargó el juego, vamos a girar y vamos a ver que está el Pelican aquí tumbado, sin, eh, sin IA ni nada por el estilo. Entonces, podemos entrar y ahora sí lo podemos pilotar anteriormente cuando entramos no lo podíamos mover estaba scripteado a hacer sus movimientos pero ahora que ya no tiene script podemos robarlo entre comillas y manejarlo ahora este se maneja exactamente igual que el wasp la única diferencia es que no hay vehículos la única retícula que vemos es la que viene por default del arma con la que entraste eh, si entras corriendo vas a tener un punto y cosas por el estilo ahora cosas que debes saber si oprimes el botón de brincar vas a ser como atropellado por el pelican este, y te vas a morir entonces procura no brincar dentro del Pelican. y la otra es que a diferencia de estar con una banshee las barreras invisibles que hay en el mapa no desaparecen entonces debes de pues más o menos irte moviendo para este, esquivarlas ya me, más o menos tenemos nosotros la ruta de speedrun para evitar las barreras invisibles pues lo más que se pueda y pues una vez te bajas del Pelican, puedes voltearlo y treparte en él o sea no es como de un solo uso lo que sí es que si reinicias el nivel o sales de la partida y juegas otro día, no vas a tener el Pelican. Entonces vas a tener que llamarlo de la misma manera desde una BOA. Funciona con cualquiera, eso sí. Y pues nada, esta es la manera de usar un Pelican sin mods en Halo Infinite. Ya sabes que yo soy Pedro Gas, muchas gracias por ver y hasta la próxima.